Hola chicos, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desbloquear su dispositivo Samsung en el caso tal de que se les haya olvidado la contraseña de una manera súper fácil y súper sencilla. Así que sin más, comencemos. Bueno chicos, en este caso para poder desbloquear su teléfono o su tablet de Samsung vamos a utilizar nuestro programa llamado 4UKey for, for Android. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Lo descargan, lo instalan y obtienen una licencia. Luego de hacer todo esto, vamos a darle clic derecho al icono que se crea en el escritorio. Le damos clic acá donde dice ejecutar como administrador. Luego de ejecutar el programa... Aquí, For You key For Android nos va a dar dos opciones. La primera es la que nos interesa ya que nos permite quitar el bloqueo de la pantalla. Le damos clic allí y le damos a la opción que dice quitar bloqueo de pantalla. Teniendo en cuenta que en este caso va a quitar el bloqueo, va a restaurar el teléfono o la tableta de fábrica y vamos a perder la información. También podemos utilizar como alternativa la segunda opción quitar bloqueo de pantalla sin perder datos teniendo en cuenta que en este caso podemos utilizar alguna referencia de Samsung que sea compatible con el mismo programa de For You Keep. Para este ejemplo vamos a seleccionar la primera opción. Aquí como pueden observar ya me detecta la tablet o el teléfono de Samsung conectado. Simplemente le damos clic acá al botón que dice quitar ahora. Aquí confirmamos dándole clic al botón de sí esperamos a que en este caso verifique el teléfono que está conectado para poder quitar el bloqueo y vamos a seguir las instrucciones que aparece en la pantalla bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es apagar el teléfono tal cual como nos indica aquí el programa para eso mantenemos presionado el botón de encendido y apagado y le damos clic en apagar ¿ok? Claro que este proceso va a depender también del modelo de Samsung que nosotros tengamos. Una vez que esté apagado vamos a presionar el botón de encendido y apagado, el botón de volumen arriba y al mismo tiempo vamos a presionar el botón de inicio. Entonces vamos a presionar los tres botones al mismo tiempo hasta que aparezca el símbolo de Samsung. Cuando presionemos ambos al mismo tiempo vamos a soltar los botones... y va a aparecer este logo como pueden observar ya entramos en el modo recuperación para poder restablecer lo que vendría siendo nuestro dispositivo una vez que nosotros estemos en este modo lo que tenemos que hacer a continuación es seleccionar la opción que dice y data factory reset para eso vamos a desplazarnos con los botones de volumen hasta la sección correspondiente cuando nosotros seleccionemos la opción y data factory reset le damos al botón de encendido y apagado para confirmar posteriormente vamos a bajar hasta la opción de yes para confirmar que vamos a borrar toda la información y volvemos a darle al botón de encendido y apagado para confirmar a continuación como pueden observar ya se está reiniciando lo que viene siendo toda la información y ya cuando aquí aparezca data wipe complete quiere decir que ya se ha eh, restaurado con éxito aquí como pueden observar ya nos indica en el dispositivo data while complete esto lo que quiere decir es que ya se ha realizado el proceso con éxito a continuación vamos a marcar la opción que dice Reboot System Now Para poder reiniciar el dispositivo Si no la tenemos marcada simplemente nos desplazamos con los botones de volumen hasta esa opción Y ya luego presionamos nuevamente el botón de encendido y apagado Cuando le demos allí el dispositivo se va a reiniciar Y ya el proceso ha finalizado con éxito Aquí esperamos a que la tablet o el dispositivo Samsung se reinicie sin ningún inconveniente Y como pueden observar ya el programa de For You Key for Android nos indica de que se ha eliminado el bloqueo de pantalla con éxito súper fácil y súper sencillo de igual manera recuerden visitar la descripción del video para que tengan más información acerca del programa ya en este caso lo que queda es esperar a que se reinicie para volverlo a configurar ya una vez en este caso el dispositivo se haya reiniciado vamos a configurarlo nuevamente seleccionamos el idioma nos conectamos a una red wifi le damos en siguiente, configuramos la hora en caso de no detectarlo automáticamente. Aquí aceptamos los términos y condiciones. Aquí podemos colocar nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Gmail. De igual manera recuerden que esto es algo opcional lo de la cuenta de Google Ya que en este caso pueden crear una en caso de no tenerlo pueden configurarla posteriormente Ya luego en este caso activamos la localización en caso de quererlo hacer Y aquí colocamos el nombre de la persona que va a utilizar este dispositivo Por ejemplo Julia Ya por último si deseamos o no podemos configurar una cuenta de Samsung Pero vuelvo y repito es algo opcional y ya luego le damos en finalizar y listo ya como pueden observar tenemos acceso nuevamente a nuestro dispositivo ya la recomendación es que si ustedes tienen una copia de seguridad hecha previamente pueden restaurar esa copia de seguridad para volver a restaurar toda la información y la última recomendación es que en este caso eh, configuren un código de seguridad que sea fácil de recordar para ustedes pero difícil de adivinar para las otras personas ya sea con la huella dactilar con el desbloqueo facial, ya sea con un pin, con un patrón o con una contraseña lo importante es que en este caso configuren dicho código para que no tengan ningún inconveniente y para que tengan mayor seguridad en su dispositivo ya luego de configurarlo simplemente vamos a poder utilizar nuestro teléfono y cada vez que nosotros lo bloqueemos vamos a poder desbloquearlo porque ya previamente hemos configurado un código nuevo